Muy bien, ¿no? Ah, sí. Fantástico, muy bien. Muy bien, muy bien. Este es para... Otros es muy caro comprar estas, y sí, entonces bueno. sí. Es una mujer que se puede sí. construir sus propios instrumentos, ¿no? Sí, sí. Y aparte, pues taconear y tocar el violín, ¿no? Y muy gracias bien. a Bauhaus y este chico, que <risa> es muy simpático allí que me conoce, no sé de dónde, me he dejado probar diferentes <risa> maquinitas de O sea, ¿ha sido, ha sido un centro comercial, ¿no? Sí. <risa> ¿Y el chico te ha sacado todas las maderas y tú te has puesto con los tacones? Sí, no, no todos los maderas, pero un par que he visto que usan a veces Pero, para quieres, estos. O sea, ¿me quieres decir que has ido al baja house? ¿Te has ido con los tacones? Sí <risa> Y te los has puesto delante del chico y Sí ¿Has puesto la madera en el suelo? Sí, en el suelo y en la... también hemos puesto un poco más arriba porque si pones solo en el suelo nos... no sonaba entonces estuvimos en la acortar otros trocitos de madera para poner y... Vale, vale, vale, perfecto. O sea, muy bien, perfecto. Sí. Mujer empoderada, okay. bueno, ¿quieres decir algo sí, no. a la gente? Es, no, ese es como hacer un... con ella o potable. Vale. ¿Y cuál, cuál es tu nombre? Que no todo el mundo te conoce. Oh, Heidi. Ok. okay. Bueno, pues despide. Nos despedimos. Gracias, feliz? gracias. Chao. Adiós. Ciao, adiós.